Mi serie favorita de 2022 hasta ahora. Parte no soy fan de haber separado al grupo y mantenerlos bien alejados geográficamente, pero lo que ocurre en Hawkins es muy bueno y visualmente ha llegado a su nivel más alto en la serie. El fenómeno cultural que es Stranger Things volvió con una muy buena temporada, disponible en Netflix. Nuestra bandera de muerte se demora a arrancar y es luego del cuarto episodio que muestra su verdadera cara, pero vale la pena la espera. Una serie sobre la identidad, la reinvención, la amistad y el amor, pero disfrazada de una tonta comedia de piratas, estierna, bonita y con un gran impacto emocional, disponible en HBO Max. Peacemaker era un completo idiota con el que nadie podía simpatizar hasta que James Gunn le dio su propia serie y humanizó a este perdedor. Una serie que no esperaba fuera tan buena y sin embargo. Largos de las historias de superhéroes mejor escritas y más humanas. Disponible en HBO Max. La única serie que me hace llorar mientras estoy riendo. Hax tuvo un final que podría haber sido el final de la serie, pero al haber sido renovada para una tercera temporada, no veo la hora de ver a dónde nos llevan a esta relación. Una comedia muy chistosa y muy emotiva. Disponible en HBO Max. La única serie en el listado que me he repetido. The After es una comedia muy fácil de ver y que recompensa verla en repetidas ocasiones. En cada episodio revivimos la misma noche, pero desde un punto de vista distinto y a través de un género distinto. Chistosa, creativa y muy entretenida. Disponible en Apple TV+. Plus.